Esto es en serio, ella es Naki Soto. Y el Luis Carlos Díaz. Hoy nos acompaña nuestro amigo Henkel García, analista financiero, director de Econométrica. Y lo hace porque ocurrió un milagro. Después de cuatro años sin ningún dato, el Banco Central de Venezuela decide publicar un bojote de datos que lamentablemente comprueban el rango de la debacle económica que sufre nuestro país. ¿A qué responde esto, Henkel? Bueno, agradecidísimo con la invitación. Eh, oye, es difícil. La primera impresión, y creo que eh, varios analistas coincidimos en ello, eh, tenía que ver con eh, la relación que tiene eh, Venezuela con el Fondo Monetario Internacional. Es decir... Eh, esa relación está allí de hecho hay unas, unos fondos que tiene Venezuela allí que se llaman dex de derechos especiales de giros entonces uno intuía que de repente el gobierno quiere terminar de echarle mano a esto por la necesidad de recursos en divisas que tiene entonces este proceso de normalización de relaciones con el Fondo Monetario eh, requería que la información económica fluyese porque era una petición que tenía una petición formal que el mismo Fondo Monetario le había hecho al gobierno venezolano que publicase las cifras, que eh, de hecho estaba sujeto a, a, hasta posibles represalias, eh, eh, decisiones ejecutivas de parte del Fondo si, esto no, si la información no llegara o, o no llegaba al Fondo Monetario. De hecho, eso pasó también con Argentina en su momento cuando ocultaron las cifras sí. económicas. Y bueno, esto parecía que iba en línea con esta especie de normalización. Después eh, se aclara que no es. Y la última versión que medio tiene lógica que vi por allí eh, tiene que ver con China presionando a Venezuela para que Venezuela normalizase las relaciones con el FMI, es decir, que pareciera y a mí me parece que es algo sensato que fue a través del gobierno de China, las autoridades de China quienes hicieron presión para que eh, Venezuela finalmente, después de tantos años, eh, publicase las cifras económicas que básicamente las más importantes son las de inflación que tenían desde 2015 sin publicar, las de actividad económica que creo que tenían desde 2014 hasta un poco más eh, sin publicar y la de balanza de pagos que, bueno, que es importantísima para saber cómo está la relación o la dinámica de Venezuela con el exterior. Ahora Henkel, esto también parte de un análisis de costo político en el cual... Eh, quienes gestionan en el Banco Central de Venezuela o en el Poder Ejecutivo asumen que ya no representa un gran riesgo decir que este es el país con la inflación más alta del mundo por séptimo año consecutivo ya les da igual la publican pero esos datos que están ahí son fiables, porque ya antes había observaciones sobre ellos. Por ejemplo, la construcción de indicadores con ciertos niveles de manipulación para que la inflación fuese más baja de lo correcto y no reconocer ciertas cosas. ¿En este caso son fiables las que están allí? Bueno, hay varias cosas allí, varios puntos y, varios, y varias realidades que uno ve al analizar la data. La de inflación no corresponde con la realidad. Eso sí se los puedo decir. Eh, de hecho, una inflación de alrededor de 130.000% en 2018 creo que nadie se cree eso, entonces sí, la inflación está subestimada. Aquí habría que ver, porque esto es un trabajo interesante, porque de información que nos llega del FMI, la data sí se está recogiendo. Entonces, sería un asunto de cómo ellos construyen el, el, el índice como tal, Exacto. porque si la data llegase a estar, bueno, cuando uno llegue o cuando lleguen las autoridades, las nuevas autoridades allí, o cuando llegue la oposición, como lo quieran ver entonces, bueno, uno empieza a echar mano de esa data y a hacer realmente el índice de una manera sensata, eso está allí sí. eh, yo, bueno, yo puedo hablar por las cifras econométricas, yo, de hecho la econométrica tiene las cifras más bajas de tanto de la Asamblea Nacional y otras firmas yo estoy contento, con, o sea, no contento estoy satisfecho, puedo dar fe de cómo calcula o cómo estima la, la, la, cifra, estima, la, la cifra estimada de inflación de, de econométrica y, y claro, la de nosotros siendo la más baja es muchísimo mayor que la que reporta el Banco Central de Venezuela. Eso por el lado de la inflación. Por el lado de actividad económica, sí creo que sí que refleja lo que nosotros estamos viendo. De hecho, yo estaba revisando la cifra. Es prácticamente tener la mitad. Lo que reconoce el Banco Central de Venezuela, que es gravísimo, es que no el PIB per, cáp per cápita, sino el PIB como tal, eh, parte, prácticamente hemos perdido la mitad en 5 o 6 años. Explícale qué es el PIB a mi mamá y qué eh, es perder es, la mitad del PIB. Exactamente. Eh, el PIB es lo que nosotros producimos en volumen. O es sea, un determinado tiempo. E -esa es la... ¿Nosotros todo el país? Todo el país. Okay. Todo lo que Venezuela produce en volumen, no estamos hablando de unidades, estamos hablando de volumen como tal. Entonces nosotros estamos en volumen produciendo la mitad de lo que producíamos hace 5 o 6 años. Wow. Cuando lo llevas a per, a per cápita por habitante es mucho mayor. Yo estaba hoy analizando otra, otra de estas eh, cifras o, o variables que tiene que ver con la, lo que consumimos internamente, o sea, lo que realmente está disponible para la gente. ¿Cómo lo calculo? Que es algo eh, medio fácil de, de, de definir. Todo lo que producimos no es todo lo que consumimos. ¿Estamos claros en eso? Porque sí, sí, sí. todo lo que producimos eh, o lo que nosotros consumimos es parte de lo que nosotros producimos y el producto importado, ¿cierto? Y no todo lo que producimos es consumido localmente. Hay parte que nosotros producimos que exportamos. El caso del petróleo es quizás el ejemplo más emblemático. Bueno, no es el emblemático, es prácticamente el, el único bien que, que exportamos claro. de manera masiva. Entonces, si a este Producto Interno Bruto le agregamos lo que importamos y le quitamos lo que exportamos, nos queda una, una buena noción de cuánto está disponible en Venezuela. Si hacemos ese cálculo per cápita desde 2012 hasta 2018, hemos perdido dos tercios del producto disponible, que se dice fácil, dos tercios. Wow. Entonces, claro, el tamaño de reducción del consumo, el tamaño de reducción de la calidad de vida de la gente, es lo que, o sea, esa cifra de dos tercios dice, mira, cuadra perfecto. Esta economía llegó a ser demasiado pequeña para la cantidad de gente que teníamos. Sí, ¿Qué bien. hace la gente? Bueno, ¿qué, ¿cómo tiempo. lo ves tú? Eh, calidad de vida deteriorada de manera masiva, eh, muchísimas familias pasando precariedad. Cuando tú estás en esa situación, ¿qué haces? Te vas, porque el país se te está haciendo pequeño. Claro, ¿no? se contrajo a un tercio. A un tercio. Wow. Claro, eh, yo sí tengo que hacer aquí un, un, una, una referencia o una acotación, más que referencia. Es que el, a mí el año 2012 ni el año 2013 me parece buen, buena o buen punto de referencia. ¿Por qué? Porque esa economía era mentira también. Era una economía que sí tenía un consumo muy alto, que tenía una actividad económica muy, muy elevada, no porque el venezolano fuese más productivo que lo uh -huh. que fue en el pasado, sino porque el, el chavismo para ganar, para consolidarse en el poder, para implementar todo su régimen hegemónico, le metió toda esa cantidad de dólares que nosotros pesimimos no solamente la cantidad de dólares, sino también endeudó al país para poder consumir más, esa era la borrachera de, de Cadivi, donde de todo el mundo tenía celulares muy buenos, donde todo el mundo viajaba, donde todo el mundo se echaba cremas de, de, de primera calidad y eh, no, no obedecía esa ilusión de consumo era algo artificial era algo insostenible entonces para mí la comparación realmente es más eh, sobre 1998 cuando te comparas con 1998 ya ahí la, ya la debacle no es tan profunda sigue siendo una debacle pero para recuperarnos no necesitaríamos no sé, eh, de triplicar la economía que es más o menos lo que tendríamos que hacer para recuperar los niveles de producto disponible a los que hacíamos referencia eh, pero bueno, tendríamos que bueno, duplicar ¿no? Más, un poquito más que duplicar yo creo que eso lo podemos hacer dado un escenario económico totalmente distinto bueno pero ya ese tema para, para otro pero, programa mucho más... Extenso. ¿Por dónde se arranca Henkel? Yo de verdad estoy sorprendida porque no solo confirma la hiperinflación la contracción, la recesión sino que hay cifras que efectivamente prueban que el gobierno ha mentido de manera abierta sí. ah, la contracción del sector construcción, sí. por ejemplo eh, estamos hablando de 90% no. 95% de locos, de locos, ¿sí? es una manera de negar bueno, y, y, y, y de una vez concluir que lo de la gran misión viviendo en Venezuela es un Pura propaganda. Es, porque en la es, realidad sí. no ves nada de eso. Porque si <ríe> realmente la gran misión vivienda de Venezuela fuese lo que ellos promocionan, eso lo ves reflejado en la actividad económica y no lo ves. Claro, no está el desglose de, de, de, de la parte eh, pública, Así que es. también tiene que haber una debacle tremenda. ¿no? Entonces, eh, eh, eso por un lado. Lo, la otra mentira que se desmonta, pero de cajón, es lo de las sanciones provocando la caída, eh, el, el, la recesión. Eh, de hecho, la, las sanciones que afectan al país, no a personas particulares, sino las que afectan al país, creo que son de este mismo año. Sí. O a finales, a más, a, a, o sea, a, lo mucho más lejos que uno pudiese llegar es hasta finales de 2018. Estas cifras de las que estamos hablando, de una economía que es la mitad de lo que era hace cinco años, estamos hablando del cierre de 2018, ni siquiera de cierre de 2018, es el tercer trimestre de 2018. Entonces, eh, obviamente la caída no se debe a la, al tema de las sanciones. Eh, sí. Obviamente un modelo que colapsó. De hecho, la, la última vez que, no, es que el Banco Central publicó datos, que fue a finales de 2014, principios de 2015, ya hablaba de una contracción económica claro. y ni siquiera había caído el precio del petróleo, que estaba en 90 dólares. Sí, el precio del petróleo sí. comenzó a caer con fuerza en la segunda mitad de 2014 y la recesión en Venezuela comienza el primer trimestre de 2014. O sea, sí. eso es otra de las mentiras que... Que se, bueno, que ya se habían desmontado hace tiempo, pero que el gobierno igual lo dice, o sea, porque habrá gente que ni siquiera se molesta a echar los números o dirá que eh, la, la prensa, los medios de la derecha mienten, que siempre es hacer quedar mal al gobierno, pero bueno, la realidad está allí. Hay un detalle que, que sí es importante, es sobre el PIB de manufactura, el PIB de manufactura nunca, nunca se elevó de manera considerable con el chavismo, jamás. claro ¿Cómo era impulsar todo el crecimiento económico con comercio? Porque tenías petrodólares para importar y para darle dinamismo. Pero el sector manufactura nunca fue un sector realmente eh, que pujante durante el chavismo y bueno, y hoy por hoy lo estamos pagando. Pero caíste en un tema que nos interesa sobremanera, en, en este asunto del de comercio. ¿Por qué en este momento están proliferando estos pequeños bodegones que están cundidos de productos importados, de repente la cosa... Es como si se hubiese multiplicado una, un hada madrina claro. de bodegones, se sí. multiplicó en un país con estas características claro. económicas. Es, es difícil explicarlo, pero yo creo que hay razones que yo puedo exponer. Una, la misma escasez interna, ¿no? que la gente dice, bueno, hay ciertas alternativas. Pero bueno, la escasez como tal y la necesidad de la gente de consumirse estos productos no es, no es una razón como única y suficiente para explicar esto. La otra gran razón es la pérdida del poder de compra del dólar a lo interno. Bueno, que la gente llama como inflación en dólares. De acuerdo. Exacto, que no existe, Esta pérdida pero... de poder de compra del dólar hacia el producto interno, al ser producto venezolano, también se traduce en que lo exterior empieza a ser relativamente más barato que lo interno. Bueno, cuestión de la harina pan. La harina pan en Colombia cuesta alrededor de un dólar y aquí cuando estaba cerca de 12 mil era alrededor de 12 dólares. Entonces, ¿qué de te de conviene? De Comvia, comprarlo afuera y traerlo. O la eso, harina cuesta la mitad o, la o menos de la Entonces, Hay un sí conjunto montón. de productos y sobre todo este, esta dinámica de bodegones todavía está en especie de nicho para así sectores es. que pueden consumir más. Entonces, al final, ¿qué, qué está sustituyendo este servicio de bodegones? Gente que se trae las cosas que ya se traía desde hace tiempo, cosas que iba a Walmart, pedía así su pedido online lo mandaba a un portaporte y se los traía. Lo que para mí está sustituyendo los bodegones o ya una vez, eh, sí, cambiando la dinámica, es que ya no es gente pidiendo de afuera y trayendo un porta puerta sino son negocios consolidados que te ofrecen la, el mismo servicio o la misma necesidad satisfecha, te la pone aquí en un local. Y, y vuelvo repetir esto se debe a que el dólar o, o el, produ el precio del producto en el exterior empiece a ser atractivo para todos nosotros que bueno, es que la dinámica que estamos actualmente si esto fíjate que esto de los bodegones no surgía cuando tú vendías 20 dólares y comprabas todo un, un conjunto ¿Un de bienes claro. comprabas todo el mes aquí Sí. Que estamos hablando de julio de 2015 específicamente y noviembre de 2017 que literalmente tú vendías 20 dólares y te compraba, eras un rey aquí Pero la gente mandaba remesas a la familia y sentía que con 20 o 50 dólares cubría todo. Esa Venezuela cambió. Ahorita es todo lo contrario. ¿Cuánto necesitas? necesitas Ahorita estarías necesitando cerca de 500 600 dólares para más o menos vivir un mes. ¿qué? A ver, esto lo ve gente fuera del país. Quienes están afuera tratando de mandar remesas a su familia en Venezuela, deberían estar mandando 500 dólares al mes para que esa familia viva acá en este momento. Bueno, y, usted, y ustedes lo viven también. Entonces, o sea, antes que un mercado, o sea, en esa Venezuela de 20, 30 dólares, tuvimos un mercado y hacíamos un buen mercado con 10 dólares o hasta menos de 10 dólares, ahorita un buen mercado son más de 100 dólares. Así, que, así de sencilla, así, de, así de, de cambiante, así de distinta es la Venezuela de a la que teníamos hace unos meses atrás. Hay una, Hay una duda gigante y es hoy cuántas personas son parte de esta burbuja que puede consumir estos bienes en dólares, estos bienes de bodegones, porque determinar ese mercado nos va a decir cómo se comporta, pero también cuántos quedan por fuera. Claro, no hay estadística al respecto, pero yo te, te podría decir que eso no es un universo que pasa más, más del 2% de la población de Venezuela. O sea, eso es un negocio todavía muy en hincho. Ojo, eso no quita, porque aquí la gente tiene una, una mala idea eh, sobre la misma dolarización, es decir, que quienes, quienes pueden ganar directamente en dólares son los, capa son los únicos capaces de manejar dólares. Y eso no es no. así. Porque la gente que gana bolívares, lo que hace con esos bolívares es comprar dólares inmediatamente. Y, que, y también la gente piensa que esto es eliteco. A la gente que piensa que esto de la dolarización y el uso del dólar es algo eliteco, les recomiendo que se vayan a cualquier barrio, para que vean lo que es realmente una economía dolarizada. Entonces la gente piensa que esto es para privilegiados y tal, lo de comprar dólares. Los bodegones, si bien eh, puede ser que la gente que haga mercado, realmente es un universo pequeño, para la hora de la chiquita, también una persona que quiera darse un lujo puede ir a un bodegón de esto o puede ir a uno de estos locales que también existen, los barrios donde vende producto importado y comprarse. Claro, no lo va a hacer de manera recurrente, no lo va a hacer para todo el mercado, no lo va a hacer para todas las necesidades de su hogar, pero sí eventualmente comprará uno que otro producto importado porque simplemente no lo hay en Venezuela o porque en ese mes le me dio nota con darse un lujito y lo compra esto les quiero decir que, si bien eh, los que lo pueden hacer de manera recurrente, de manera abundante, es un pequeño, un pe muy pequeño grupo, por, por, dadas las condiciones de precariedad de la economía venezolana, pero de, en casos puntuales, prácticamente, yo, yo no sé si de manera generalizada, pero sí si de manera bastante extendida, la gente puede hoy comprar productos importados. Ojo, ya lo estás viendo hasta... O sea, yo, yo compré, bueno, aquí se puede decir marca, no creo que haya problema, creo que podemos hacer <risa> esta grosería, pero no lo vamos a hacer. Pero yo no sé si se, se acuerdan las la famosas facilistas, que yo tenía años que no vi un claro, producto similar. Claro. La otra vez fui a un supermercado y vi un producto exactamente igual que las facilistas. Entonces, por supuesto, uno que piensa en comentarios de casa, dame tres, ¿no? Y además que el, el, el paquete, podemos decir precio, y lanzo el dato aquí, el paquete que creo que trae 20, que pesa casi un, casi un cuarto, 200 gramos, eh, costaba 11.000 bolos. O sea, comprar un queso nacional era más o menos lo mismo. Entonces, sí, bueno, tú claro bueno, que, sí. que, que es adicto, o sea, un buen saldo y sellado con eso facilita para ti, <risa> ¿eh? Vaya la publicidad, oh, qué grande. <risa> Gracias, Es que no, nos hace falta eso, hablar, hablar poniéndole cosas concretas. ¿Cuántos pobres hay en Venezuela? Bueno, no sé, yo creo que de 20 alto, hoy por hoy. Por esa pobreza. ¿20 DL qué? Estamos hablando, de, yo creo que de pobres por ingresos pueden, pueden ser más de 25 millones de personas. 25 millones de personas. Sí, claro. Tranquilamente, claro. Pero esa pobreza es por ingreso y por consumo. Bueno, te lo pongo así, y la gente se sorprenderá. Si tú gastas 90% de tu presupuesto o tus ingresos en cosas básicas, ese es el perfil de consumo de cualquier familia pobre de cualquier parte del mundo. Y cuando tú le preguntas a cualquier clase media, o cualquiera de nosotros, mira, ¿cuánto gastas tú en cosas básicas? Se me da todo el salario. Sí. ¿Entiendes? Entonces, por ingreso y por el perfil de consumo, yo me atrevo a decir que más de 25 millones de personas. Lo que no creo es que eso sea estructural, es decir, con las condiciones adecuadas, es decir, cuando el plan de reforma económica, cuando finalmente nos demos una transición, es esos 25 millones, yo te digo que cerca de cerca 10 millones de venezolanos pueden salir de la pobreza en uno o dos años, porque no es pobreza estructural, es decir, tú ves ese perfil de familia pobre viviendo una, en una casa, en un apartamento de clase media. Lo ves. Esas esa personas que son estudiadas, que son profesionales o, o que están acostumbradas a echarle pichón a la vida, una vez que tú des las condiciones adecuadas, salen inmediatamente a la pobreza. ¿Y esas condiciones adecuadas por cuál se arranca, Henkel? Bueno, eh, yo aquí voy a hacer una mini promoción del plan país, de como yo lo veo, no eh, o oh, un plan prefectible. Eh, como yo siempre lo explico, son cuatro grandes ejes. El primero, la restitución de las libertades y los derechos económicos. A mí me parece que eso, bueno, que eso eh, coloquialmente es desmontar todo el sistema de controles desmontar todo el sistema de planificación central y dejar que el individuo... Bueno, cosas que más o menos estamos viendo ahorita, porque el gobierno sí. le dio una de flexibilizar y ahorita andamos una de restitución de derechos económicos. Ves harina de maíz en los anaqueles, eh, ves varias marcas en los anaqueles, ves un proceso de valorización de facto, del gobierno se da la, la vista gorda. O sea, hemos visto también una especie de flexibilización de parte del gobierno, pero estamos hablando de masivamente una restitución de derechos económicos y libertades económicas. En segundo lugar, la recuperación de la industria petrolera que está de cajón, que PDVSA no puede financiar esa recuperación de la uh -huh. industria petrolera, o sea que tienes que abrirte a un plan de inversión que para mí debería ser externo e interno, es decir, yo no le voy a negar al venezolano que invierta en petróleo, no tiene sentido, uno, un empresario ruso, un ciudadano ruso privado no puede estar aquí eh, disfrutando del petróleo y uno venezolano no, a mí eso no, no, no, no me cuadra muy bien. En tercer lugar, esto tiene que ver con o, o tiene la necesidad que tenemos de plan, un plan de ayuda financiera internacional. O sea, aquí no podemos salir sin ayudas multilaterales, yo lo veo claro. A medida que se vaya recuperando la industria petrolera, a medida que podamos ir diversificando nuestros, nuestra generación de dólares, nuestra generación de divisas, entonces ese plan de ayuda, esa necesidad de financiamiento internacional desaparecerá. No. Ya podemos caminar nosotros solos. Y en cuarto lugar tiene que ver un plan de ayuda social a un conjunto de familias que nuestra economía es tan pequeña que no vamos a poder insertar a todo el mundo en el aparato productivo nacional en el corto plazo se la van a ver muy difícil eh, su condición de vida va a ser muy precaria y por un tiempo limitado esa ayuda social va a hacer a mejorar su calidad de vida mientras estas familias estas personas pueden ser insertadas en el mundo de la producción y después valerse por sí mismos ese es más o menos en línea generales que yo estoy completamente de acuerdo con esos lineamientos claro llevar la ejecución tiene un conjunto de detalles eh, que no, no son poca cosa, pero el espíritu y los lineamientos para mí son satisfactorios, son los que realmente necesitan el país. Genkel, de verdad estamos agradecidos que nos hayas acompañado. No, hoy. un placer muchachos, un placer y bueno, siempre un gusto. Y creo que vamos a tener bastantes temas para conversar. Claro que sí. <risa> Amigos, esto es en serio y agradecemos no solamente a Henkel García por acompañarnos esta tarde, sino también a todos los patrones que sostienen esta operación. ¿Quieres saber más de nosotros? Patreon.com slash Naki Luis Carlos. Todo pegado. Ella es Naki Soto. Y el Luis Carlos Díaz. Nos Esto vemos. fue En Serio.